Mira, yo solo sé decir las cosas de una manera Así que así lo voy a hacer, Pero que, que me creas y me entiendas Te quiero cuando, sea. cuando se vayan las dudas, los nervios y la ansiedad Cuando todo haya acabado yo me iré donde tú estás Cuando salga el arcoíris después de la oscuridad Me iré contigo a la playa y jugaremos en el mar, yo sé que volveré para cuidarte Ser muy dulce, acariciarte Cuando no sea distante Y no solo piense en mí Cuando las voces se callen O al menos ya no hablen tanto Volveré con estas sombras Cantarán esta canción Cuando al final llegue hasta mi raíz Juro por Dios te quiero hacer feliz. Haremos la maleta, yo te quito de aquí. Vamos a Saint Tropez, a Milano, a París. Iremos a la playa, a, al cine, al club, al centro comercial. Te pillaré en un descuido y entonces te diré, tú siempre fuiste mi niña y para siempre lo serás. Tú siempre fuiste mi niña y para siempre lo serás. Duda, los nervios y la ansiedad Cuando todo haya acabado yo miré donde tú estás Cuando salga el arcoíris después de la oscuridad Me iré contigo a la playa y jugaré